Hola, mi nombre es Nagore Andrea y soy la jefa de estudios de secundaria y bachillerato del Colegio Trova de archanda Hago este vídeo para dar mi opinión sobre eh, la formación que recibimos tanto el profesorado como el alumnado de, del centro. En líneas generales considero que, que ha sido algo muy positivo, dado que hemos recibido información nueva con conceptos que desconocíamos totalmente y a la vez hemos podido eh, recibir eh, cierta información que ya conocíamos pero nos ha venido muy bien para poder reflexionar y darle una vuelta a, a esta sociedad tecnológica en la, en la que vivimos. Considero además que para los alumnos y alumnas del centro ha sido algo gratificante y algo enriquecedor dado que han podido tener o se les ha podido procurado dar la opción de que pudiesen tener un poquito más de conciencia y de consciencia de, de esta sociedad en la que vivimos de que pudiesen analizar los pros y los contras y que fuesen conscientes de, de la parte positiva y de los peligros que puede tener un mal uso, tanto de las redes sociales como de la tecnología en general. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que, que ha sido algo verdaderamente bueno y positivo, tanto para las alumnas y los alumnos como para el profesorado en general. Bueno, muchas gracias. Agur.